Bom dia a todos. Obrigado por se conectar a essa primeira atividade, quase de bem-vinda para a Luísa Cabal. Cabal se conectando mais pessoas, assim, vamos esperar uns minutinhos. Tinha mais de 230 pessoas inscritas nessa atividade, então esse número é uma pauta muito boa, importante. Estamos começando um novo momento de trabalho com esse onu com nova direção, depois de muitos anos que tivemos articulação com o doutor César Nunes, com uma nova equipe de onu muitas pessoas que estão em outros papéis, e parece importante, ademais, de ter a apresentação de Luísa, pedimos oficialmente que Luísa que se faça uma pequena apresentação da equipe, sabemos todos que estamos ao tanto, com que companheiros, os oficiais de ONU-SIDA para a América Latina o Caribe. Nesse caso, quero lembrar que sua apresentação para a América Latina vai ter outra para o Caribe. Assim, agradecer tanto a equipe de Luísa, a Alessandra aqui e as pessoas que possam se conectar para começar nessa sessão. Não sei, Alessandra, se vamos gravar para poder compartilhar com alguma colega que não... É, possa se conectar vamos a ah, gravar inclusive porque se tem algum comentário perguntas ah, vamos falar que seria muito importante ficar registrado porque sabemos que é uma hora somente é pouco tempo então uma forma que as questões que nossas colegas vão levar e não possa perder e a gente dá um segmento para poder gravar Excelente. Se alguma pessoa pensa que por tempo fica sem dizer alguma coisa, é muito importante usar o bate-papo, porque também vamos estar fazendo um relatório com o bate-papo. Todas as mensagens são importantes, não esqueçam de colocar no bate-papo e a foto também. Muito obrigada, Luísa, bem-vinda. E eu passo a palavra à colega Alessandra. Muito obrigada. Muchas gracias a todos y todas que están con nosotros y que aceptaron esa invitación. Es un gusto, tremendo estar con, con Luisa en esa sesión. Eh, antes de presentar a Luisa, pienso que también es muy importante eh, usar ese momento para agradecer a Alejandra Corao que entre César Núñez y Luisa, Tuve el reto de nos conducir en ese proceso de transición que es muy importante. También da toda la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil de nuestra región. Decir a Luisa que, que llega un momento muy desafiador para el mundo, pero particularmente para la América Latina y que pedimos muchas disculpas a nuestros colegas porque realmente una reunión de una hora es muy poco tiempo, pero es la primera de muchas que ustedes van a tener oportunidades de, de hablar directamente con, con Luisa. Y de la misma manera hacer un agradecimiento extensivo al equipo de Onocida en la región que ha trabajado de manera muy cercana con la sociedad civil. Pienso que es una característica importante de nuestra región en todos los países donde estamos. Muy brevemente decir que es un gusto tener otra vez Luisa porque eh, voy a leer Luísa está trabalhando com a 2015. Em, em Ginebra desde 2015, ou seja, já faz um bom tempo, sete anos, e tem feito um trabalho muito importante, principalmente como chefe da Unidade de Direitos Humanos e Igualdade de Gênero, e inclusive em 2019 e 2020 foi diretora interina desse departamento, que tratava de Igualdade de Dzenes de Direitos Humanos e Participação Comunitária. Com isso, eu dou outra vez as bem-vindas e passo a palavra à Luísa. Bem-vinda, Luísa, à nossa região. Não estamos escutando. Luísa, tem o microfone fechado. Bom dia a todos. Bom dia a todos, un um agradecimiento especial e a Mariana por organizar este webinário para poder aprender y e escutar. Es para mí un um prazer estar de volta nessa región, mas estoy en Ginebra, me siento de coração con todos vocês y e no vejo a hora é, de estar en no Panamá. Una saudação especial a velhos amigos, na luta pela igualdade e direitos da saúde, e um prazer conhecer a muitas caras novas. Quero conhecer, e pessoalmente, a minha mensagem primordial, no que é a primeira chamada, como vocês veem, Alessandra, é que contem comigo, contem comigo como uma aliada para trabalhar mão a mão com vocês, Em estratégia que uh, vea os compromissos que temos feito no ano pasado, sea zaxe, estratégia donocida, declaración política, realmente possa ser una realidad. Vocês saben, tanto como nosotros, quais son os compromisos políticos que tiveram ano pasado entre eles renovar. Um compromisso com uma resposta verdadeiramente multissetorial como a liderança das comunidades e sociedade civil. O acesso equitativo à prevenção combinada com a população-chave e as populações prioritárias com a liderança de vocês. Trabalho ao redor de liberar barreiras e promover a reforma legal e política que todas vocês têm promovido por tantos anos. Me comprometo também a que nós reforcem o compromisso político, técnico, financeiro e nacional. Também o fortalecimento do apoio dos processos de render contas, informações estratégicas centralizadas em determinar os dados que nos permitam fazer uma melhor incidência política. E também, entre outros, apoiar as respostas nacionais baseadas nos direitos humanos e a igualdade de gênero. Esses são alguns dos eixos, como vocês conhecem, foram chave na declaração política. O que podem esperar de mim para abrir essa conversação? pode esperar uma grande tenacidade e compromisso de não abandonar essas causas comuns e fazer a de uma forma persistente, mas também buscar maneiras estratégicas de mão a mão para posicionar os temas. Para quem não me conhece, não somente eu levo sete anos em Onocida trabalhando direitos humanos igualdade de gênero, também o apoio à liderança comunitária. Mas eu também trabalhei por 16 anos na sociedade civil, na luta com o direito à saúde sexual e reprodutivo, a não discriminação a pessoas afetadas ou vivendo com HIV. Eu sei que essas lutas são de longo prazo e também sei que as nossas lutas, porque as pessoas estão morrendo e tem mudanças urgentes que a gente precisa, entendo que essa, esse processo imediato e no comprometo a trabalhar com vocês, mas também sei que existem lutas... Que levam mais tempo, que pode contar comigo para não abandonar uh, essas lutas e persistir com vocês nesse trabalho. Antes de apresentar a minha equipe e contar um pouco da restituição de Onucida e o que é novo em Onucida, o que estamos, uh, me permita, levo como contava para vocês. Sou um mês nessa posição, posição de diretora regional. Então, eu estou em um, um processo de aprendizagem e de escutar quais são as suas prioridades, preocupações, quais são as suas visões para articular. Mais três reflexões iniciais. A primeira, uma que onocida nesse contexto 2030, está cada vez mais um espaço de incidência política. Somos o secretariado de um programa conjunto e a incidência política é o centro. E, portanto, a articulação, para mim, a, dos nossos mensagens conjuntos, uma narrativa conjunta, que daqui a 20, 30, está, é, muito, é muito essencial. Espero que a declaração política, a nossa estratégia, articulam, uma visão muito sólida, mas qual é a minha preocupação? Minha preocupação é num contexto complicado, como diz a Alessandra, cambiante, incerto, e em meio de uma pandemia, temos que pensar uma, estrategicamente como vamos a posicionar-nos nas metas de 2030, e estas narrativas dentro de dentro de prioridades que cambiam. E para ello necessitamos mais que nunca un trabajo colaborativo en equipo y conjunto. Esa es una de mis prioridades. ¿Cuál va a ser nuestra narrativa conjunta frente a esos tomadores de decisiones? Frente a aquellos que están desdibujando la lucha por el, por el acceso a la salud y el VIH como una política prioritaria. Dentro de estos, ¿cuáles tienen que ser algunos de, de mis ejes de compromiso para articular esta voz conjunta? el liderazgo de las comunidades, la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, las, las reformas eh, legales, regulatorias que todavía siguen siendo obstáculos, el estigma y la discriminación, el financiamiento sustentable desde las respuestas nacionales. Estos son algunos ejes que tenemos que articular dentro de una narrativa que permita también a los gobiernos y a los tomadores de decisiones a ver que estamos en la última milla, estamos en un trayecto de la última milla, la milla más difícil de recorrer, pero tenemos que invitar a que los diferentes tomadores de decisiones sean parte de, este, de esta última fase del trayecto y esta construcción conjunta de, de esta narrativa es mi invitación. La segunda reflexión es cómo podemos conjuntamente revitalizar el papel catalizador de ONUSIDA. Nosotros no somos una agencia, no No tenemos los fondos. Y el poder, y el poder de una agencia que tiene grandes recursos y que estão à frente de muchas de las problemáticas que ustedes vivem no día a día, los migrantes, OEM, ACNUR, UNICEF mas temos uma voz poderosa e temos uma plataforma das Nações Unidas. Então, como melhor utilizamos esse poder catalisador da onu de catalisar processos, de juntar é, conhecimentos, de juntar diferentes atores? Esse, esse é o meu convite. O que quer dizer para nós, ONUCIDA, nesses oito anos que ficam a 20 e 30 como catalisador de processos? e o terceiro é claro a centralidade o apoio das comunidades vocês têm estado na liderança têm tratado de calar a vocês a desafio muito importante em a participação da sociedade civil e o Núscida tem que liderar ao processo das plataformas que participam no Núscida e os governos para continuar a liderança das suas vozes e dos seus saberes. Me interessa muito, desde a sua perspectiva, quais são as melhores maneiras como podemos continuar ampliando essas plataformas e essas lideranças. Como falei, esse é levo um mês nessa posição e estou nessa trajetória de aprendizagem. Tem grandes desafios para a ONUCIDA, grandes desafios que o no ano passado sofri, sofremos uma redução de um doante, um processo de reestruturação o no ano passado, mas também temos aprendido e temos reestruturado a equipe regional para, de acordo a esses é, desafios, colocar o nosso melhor apoio, continuar com a nossa melhor voz. E o dever de, e ver de que maneira nós podemos continuar articulando e facilitando esses processos de incidência política. É por isso que agora eu gostaria de apresentar a, tem rostos que vocês já conhecem nós estamos num processo de rearticulação, a vai ter líderes temáticos e equipe em pontos focais no nosso escritório regional, que vocês já conhecem. E aproveito para agradecer a Alejandra, que tem uma liderança muito importante. E vou pedir aos meus colegas da oficina do escritório regional que se apresentem. E logo temos consolidado com equipes multipaíses. Se vocês veem, não temos presença em todos os países. sul, que tenemos una, ya tenemos hace varios años una oficina multipaís en Argentina, que tenemos una oficina multipaís en Perú, eh, una oficina en Brasil, y espero que quienes me están acompañando de, de nuestros eh, líderes en cada oficina, ya sea nacional o, o multipaís, puedan eh, presentarse y también comentar cuáles son los países que están cubriendo. Entonces, eh, voy a, aunque ustedes ya conozcan algunas de mis colegas, de, de, es, es importante, dado que pueden haberse conectado personas que, que no están familiarizadas con todo el equipo, eh, con todo el equipo, para que conozcan. Comienzo con Alejandra, pueden seguir a los otros, eh, los del equipo de País. Adelante, Alejandra. Eh. Muchísimas gracias, Luisa. Y si quieres para apoyarte, pues cada uno va nombrando al otro y así es más fácil para que, para que no se nos quede nadie. Bueno, eh, un placer estar aquí, Alejandra Corao. Voy eh, en esta nueva reestructuración de onu Seré la asesora regional para ciencias, servicios y sistemas de salud para América Latina y el Caribe. Y llamo a eh, Guillermo Márquez. Eh, buenos días a todos, mil gracias Alessandra Mariana por organizar este evento. Eh, yo soy Guillermo Márquez, estoy en la Oficina Regional de Unocida, eh, soy el asesor para apoyo comunitario, derechos humanos y género. Llamo a Javier Arellano, quien está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas, un gusto ver a tantos... Eh... Iba a decir viejas, pero no eh, caras conocidas de hace tiempo. <ríe> eh, me alegra muchísimo eh, verlos y verlas nuevamente. Mi nombre es Javier Arellano, soy oficial. Nombre, soy oficial de Juventud para el escritório de la regional y lidero la temática de Juventud de América Latina, además de comparar los como fundo mundial, particularmente representar a Panamá a UNOCIDA en Panamá. Un placer e nomina a minha equipe, Luiz Tapia? Tapia, bom dia, Luiz, eh, está aqui, bom dia, bom dia, Luiz Renato Tapia, é o nosso assessor técnico, para informações estratégicas, com Meriane Sedai, que é assessora de... cobre em tudo o que é a área de informação estratégica de onu Então, agora, não temos ninguém mais do escritório de onu Falta falta oficial de comunicações, que não está nessa chamada, e oficial de... Uh, que está por ser selecionada de resposta humanitária. Agora, vamos aos países que... Então, colocando aí a sua carinha. Um prazer cumprimentar vocês. Uh, velha, vou matar. Este, eh, de largo tempo. Sim, <risos> é eh, sí, um prazer estar com todos vocês, verlos aqui conectados. É uma nova etapa que estamos iniciando com um novo liderazgo na região. Eh, una mujer feminista eh, con muchísima fuerza, con una abordagem de derechos humanos. Abordagem de derechos humanos y género, sin duda, sem eh, dúvida, es una mudança que no me permite tener novas abordagens. Y todos contentes. Claro que Alejandra ya tinha, estaba marcando o terreno y ahora vemos a Luz Alberto no meu caso, como diretora da região para os países andinos e corresponder ao Peru, baseados em Bolívia, Equador e Colômbia. Assim que eu um cumprimento, saudações para todos. Muito obrigada. Você tem que escolher alguém, Andréa? Me parece ver que estava a Celina de Salvador. Oi, Andréa, bom dia, estou em Salvador na oficina, no escritório de Salvador, no tema de direitos humanos, que ainda seguimos impulsando para conseguir alcançar metas, especialmente Cláudia Velasquez e também Alberto estão presentes. Continue, por favor. Estou aqui para vocês. Estamos escutando, estou aqui para vocês, que possa servir. Estou à ordem e quero seguir trabalhando por a coordenar. Bom dia a todos. Cláudia por aqui. Cláudia está por aqui. Claudia, buen día, boa tarde. Claudia soy, soy Claudia Velázquez, soy la, soy la soy a directora de UNUCIDA no en Brasil. Sí, de nuevo. Un, un placer verlos, muchas caras, muchas aliadas, muchos aliados que ya tenemos aquí. Ya tenemos aquí. Seguimos en este trabajo desde aquí, que llegué en Brasil hace dos años y o año y medio, y también eh, compartiendo que mucha felicidad de tener un nuevo liderazgo para realmente continuar con esta lucha en lo que es derechos humanos, realmente en la área de género, en las, las desigualdades que tenemos aquí muy fuertes en la región y, y que continuamos aquí luchando en Brasil. Y realmente un placer estar con todos ustedes. Um, esperamos verlos muy pronto de nuevo en, en, y continuar con nuestras agendas compartidas. Gracias a todos. Um, ¿Alberto está? ¿Alberto no está? ¿Regina? de Venezuela. Hola, buenos días, saludos Regina López, de País de Venezuela, directora de País, encantada de estar con todo y todos y todas ustedes, eh, muy feliz de comenzar esta nueva etapa bajo el liderazgo de Luisa, y del nuevo equipo que ya conocemos de la oficina regional, y bueno, y dispuesto a asumir los retos que como todos ustedes saben, tenemos dentro de Venezuela y también que exportamos desde Venezuela. Muchas gracias. Héctor, en Guatemala. Gracias, eh, Guillermo. Gracias, Luisa. Eh, muy buenos días a todas las personas, eh, colegas que nos acompañan. Bueno, simplemente ya eh, presentarme ante ustedes, Héctor Susila, director de, de UNUSIDA en la Oficina de Guatemala. Eh, bueno, próximamente... Esta oficina también estará dando apoyo a otros países de la región centroamericana como Honduras y Nicaragua. Mucho gusto en estar con ustedes eh, y bueno, ratificar el apoyo de la oficina de ONUCIDA, Guatemala, eh, como siempre lo hemos hecho para los colegas eh, de sociedad civil. Cambio. Y... Bueno, falta República Dominicana, donde tenemos a nuestra querida Betania Betances, que no la veo conectada en este momento, pero que cubriría y apoyaría a República Dominicana, y con eso creo que cubrimos el área de América Latina. De vuelta a ti, Luisa. Muchas gracias, y muchas gracias, colegas, a, por presentarse. Eh, veo, que se unió yo... Alberto, veo que se unió Alberto Estela. Lo veo ahí conectado. Alberto Alberto, que vem. Alberto Olá, bom dia a todos. E a todas. é um prazer estar com vocês. E a todos eu conheço, é um prazer enorme, bem-vindo à região. Ofereço sangue fresco e muita vontade de trabalhar com a área, segue sendo desde que Alejandra assumiu como diretora interina. Um prazer enorme seguir apoiando a Regional, desde a Argentina, o escritório multipaís. Um abraço muito grande. Muito obrigado, Alberto. E antes de passar a palavra novamente à Alessandra e contar que Guilherme vai colocar no bate-papo a lista de contatos como ponto de entrada para vocês, para, para esses diálogos nos escritórios multipaís. Então, vamos ter esses é, correios eletrônicos, essas direções. Passo novamente à Alessandra. a Alessandra. Ti, ti, Mariana. Eu, Mariana, Mariana. Pensamos que é muito importante esse segmento de apresentar a toda a equipe, que, como estamos falando, que é sangue velha, sangue nova, justamente muitas colegas que se conectam conhecem as equipes ou como tem que articular nas nos países me parece conhecer nome e vamos entrar no pequeno segmento que tem que ver com prioridades dinâmica desafios e oportunidades para poder construir o anunciada que tantos nas redes sociais sociedade civil, com as pessoas que trabalham o vou dar a palavra ao nosso colega da Regional Centro-Americana, com pessoas com HIV. Bom dia a todos, espero que me escutem, sou Ramires, Otoniel Ramires da região, parte da população-chave. Vou tirar a câmera para que não tenha problemas com o sinal da internet. Não estamos escutando. Muito obrigado. Vou tirar a câmera por questões de sinal. Dizia que é muito importante cumprimentar a equipe e a Luísa e também focar que estão nesse momento a vanguarda de onu Sabemos que tem muitos desafios na região e eu gostaria de guardar em um lugar que, não de impossível, uma das questões que eu quero fazer uma ênfase, eu não Nucido, não é uma agência, mas é um mandado nosso, é proteger os recursos para que a sociedade participe em uma guerra ampla em diferentes espaços por tomadores de decisões, e eu acho que é muito importante retomar. Claro que também lembro que no fórum de 2019 fazia muita ênfase em estar e empoderar as pessoas, garantir igualdade em, em diferentes espaços. E isso eu comento porque, somado a isso, tem, uma, uma, tem um, é, é um desprezo da sociedade, e a sociedade civil tem um papel muito importante, tem que dizer também, atualmente, tem uma mudança muito considerada de governo, e tem que ter essa, aproxim essa aproximação e oportunidade da região possa ter essas mudanças, que vai impactar muito na resposta do HIV. E também nas tomas de decisão, é importante mencionar como a pandemia tem impactado nas respostas do HIV, e como vocês têm conhecimento por primeira vez, Historicamente, o Fundo Mundial tem feito referência que tem empoderado a resposta do HIV mundialmente. Eu acho que a sociedade civil bem organizada deve de tomar uh, o poder em situações dos direitos humanos de pessoas com HIV. Uh, porém, essa situação que existe de cultura de denúncia para ter uma resposta da IEV também a resposta para a onu -SIDA. Quero fazer reverência ao tema, que é um desafio para o governo da região, e sabemos que o onu é uma agência que proporciona dados a nível mundial, mas isso é um desafio justamente dos nossos países, ter de reserva desses dados. Em El Salvador, o nosso estado, em algum momento fez conhecer que tem reserva de dados, quer dizer que a sociedade civil não vai ter, provavelmente, acesso a esses dados abertos, porém, eu acho que o tempo é curto nessa situação, e eu acho que, como na nova equipe que se tem renomeado ou quem tem sido renoviada a equipe de Luísa, temos sociedade civil e com participação ampla, da sociedade civil, e não somente com a participação dos estados, que é uma demanda que a sociedade civil tem historicamente, porque muitas vezes se trabalha com o governo, mas se deixa a um lado, sociedade civil. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Otto, Niel, essa intervenção que temos dois minutos, convido agora a coordenadora de jovens com HIV, América Latina, Horácio, por favor, te concedo a palavra. Olá a todos, muito obrigado pelo esse espaço e celebro muito a oportunidade de conhecer as novas pessoas que vão estar participando com a equipe da a Luísa também, da Rede de Jovens, uma cálida, bem-vinda, temos a expectativa com o trabalho da nova equipe, possamos continuar com o excelente trabalho que consideramos que faz, Onocida, e a minha colega, jovens, companhia e desenho de programas, que dá a resposta à pandemia desde uma perspectiva para jovens, que é uma perspectiva complexa, porque tem alguns desafios que têm que ver com o egocentrismo que existe na nossa agenda, a localização que gera, se subestima aos jovens que coloquem atividades que não convide aos desenhos dessas atividades, ou aceite produtos que não são, que aceite como uma baixa qualidade, que os jovens possam facilitar o vida ou nocida, que sustente esse desafio e, e acompanhar o nosso desenvolvimento para ser essa agenda e essas gerações de ativistas, que no dia de amanhã vamos sustentar a agenda da juventude, a agenda de HIV e vamos estar à frente do que chamamos de inovação, sustentabilidade e a agenda deve incluir a juventude, deve incluir como já falei anteriormente, de uma forma equitativa, a nossa participação tem que ser considerada tão relevante como a participação dos outros organizadores que estão mais tempos na agenda e já estão trabalhando nessa agenda e o se é igual Sempre sabemos que tem feito um excelente trabalho e também estamos dispostos a seguir apostando e redobrar os esforços para é, culturar mais a agenda da Unocida. Muito obrigada, Horácio. Agora eu convido a Marcela, secretária regional. Marcela, por favor. Bom dia a todos. Luísa, em primeiro lugar, agradecer a saudação do nosso encontro regional, obrigada por estar aqui, sempre, sei que você sempre está, nos conhecemos, mais ou menos rápido, a comunidade trans precisa trabalhar o tema dos direitos humanos, o direito da identidade, e gerar uma agenda na região onde fale sobre a violência de gênero, donde tenemos que estar incluidas todas las mujeres y toda la diversidad de mujeres. En donde no está la ley de identidad de género y las mujeres trans seguimos estando a estar afuera de la agenda de derechos humanos y violencia. También decirte que nuestra preocupación son eh, los países de renta alta, en donde quedan afuera de un montón de financiamiento y en donde las, las personas trans y las poblaciones claves, vulneradas y vulnerables vivimos bajo la renta baja, baja, baja, baja, ¿no es cierto? No es que estamos eh, a la par de la renta que tiene el país o, o cómo se, se, se identifican esos países en la región. Necesitamos reforzar la, la agenda, eh, el VIH-SIDA viene de la mano de la pobreza y la exclusión social, y ahora hay que incluir lo que nos dejó el COVID. Así que muchas gracias, y bueno, seguimos trabajando, Luisa, por más igualdad y derechos humanos en la región. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Amira Roiza, desde la Plataforma de las Américas de Coalición Plus, Red de Organizaciones de Sociedad Civil de la Respuesta Comunitaria al OIH, está por ahí. Sí, y les eh, saludo. Voy a apagar también la cámara porque estoy con la conexión malísima. Me uno a, a las felicitaciones y a la bienvenida. Y simplemente para dar un saludo, la Coalición Plus es una red de organizaciones comunitarias que a nivel global justamente estamos trabajando en la articulación de esfuerzos. En América Latina, y muy contenta, veo aquí a colegas de Red Somos, de Fundación Huespe, de IDH, estamos en América Latina, en, en, en la plataforma de las Américas, en América del Sur, en América Central, en América del Norte y en el Caribe, incluyendo el, el Caribe francés. Eh, nuestra sede está en Quimirina y tal vez la, el llamado principal es a cómo podemos sinergizar, cómo podemos construir y llevar una acción colectiva en el ámbito nacional, en el ámbito regional y también todos los aspectos transfronterizos. Eh, la problemática de la movilidad humana, los temas de violencia de género que ya se han centrado son fundamentales. Eh, nuestra región, como todos conocemos, es... La más inequitativa del planeta, lamentablemente las desigualdades y el contexto de la pandemia de COVID que han agudizado, sobre todo las condiciones desafiantes de vida para las poblaciones y que la, nuestros estados han dado respuestas homogéneas, excluyentes, que pues nos demandan a que unamos el hombro todos como militantes políticos para abogar por el pleno y el concreto y efectivo derecho a, a la salud y a los derechos humanos en general. Como Coalición Plus, nosotros nos queremos poner a las órdenes eh, para el trabajo de asocio en procesos de investigación comunitaria, todo lo que es cooperación horizontal sur-sur, los temas de abogacía, como les decíamos, somos militantes por una transformación social y hemos logrado desarrollar redes de servicios de salud sexual especializados en poblaciones clave que incluyen entre otras medidas de alto impacto para la prevención y atención del VIH como la PrEP, la prueba comunitaria el tratamiento más pronto etcétera pero que esto no será suficiente a menos de que tengamos este asocio a menos para... que tengamos esa esa cooperación y e también un reconocimiento de la participación de los vectores comunitarios como pares mas, como um eixo, fundamento para a ação. Sobre esse marco, simplesmente cumprimentar e parabenizar essa equipe, essa nova equipe, e também apoiar os processos de avance, avanços. Muito obrigada. Muito obrigada. Convido a companheira da secretaria frente à sexualidade e os direitos humanos, bem-vinda. Olá, muito obrigado, Luísa, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, que essa ONU-CIDA é muito importante, porque a sua chegada, Luísa, eu acho que refresca a América Latina, sobretudo, porque eu tomo a palavra, como tem falado, que temos que fazer o mais integral, o mais multissetorial possível que é uma parte muito importante, sobretudo pensando em como em dois temas. Primeiro, que tem que ver que nós passamos, mas temos de escrever as intersectorialidades das pessoas que elas mostram as vulnerabilidades e, portanto, é o maior número de direitos. Porém, a gente fica só na descrição, agora precisamos a passar a una intersexualidad más colaborativa entre los sectores que es indígena y, es, y vive con una discapacidad. Bueno, ahora todas estas poblaciones, ¿cómo ponerlas a dialogar en la región Luis? Creo que ese es un reto enorme para que después no ocurra lo que ha pasado en los últimos 20 años, la pelea de los pasteles y estos presupuestos y estas cosas. ¿Cómo tener una estrategia de interseccionalidad colaborativa verdaderamente? y en términos prácticos creo que cómo se traduce esas declaraciones en términos prácticos y que la gente allá en el rincón de un pueblo de Perú, allá en el rincón de un pueblo de Oaxaca en México realmente le llegue el acceso temprano al tratamiento a las pruebas rápidas, a la información con pertinencia cultural y en, a, en ese ámbito creo que hay sectores como las comunidades indígenas que todavía no son abordadas, con, con César trabajamos muchísimo, hicimos un diagnóstico, igual como las poblaciones de personas trans o personas deprivadas de libertad. Entonces ahora es importante pensar en esa interseccionalidad colaborativa, Luisa. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Amaranta. Compañera Bien. Elena Reinaga, secretaria regional de la red Transsex. Buenos días, bueno, buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Bueno, yo le cuento a todas y a todos que estoy re feliz, si no tuviera y las tuviera, tuviera en vivo y en directo estaría besándolas y abrazándolas, porque hace tanto tiempo que no nos vemos, pero bueno, por suerte la cámara nos permite ver a tantas compañeras y compañeros y que hoy eh, pareciera que conocida va a ser mujer. Y eso me gusta mucho, perdón, pero me gusta mucho, ¿no? Porque este, ya este, Alejandra hizo la punta, e hizo un trabajo maravilloso, no solamente con nosotras la retrasé, sino con todas, nos incluyó a todas y a todos, que eso es lo que queríamos, ¿no es cierto? Este, empezamos a tener el ONUCIDA que nos merecemos, quiero ser sincera en esto, empezamos a tener el ONUCIDA, sino también hemos trabajado, tanto con Alejandra, con, la, con mi querida amiga Bocardí y este Guillermo, mucho en el tema de la alianza, porque también soy coordinadora regional de la alianza contra toda estima y discriminación, que vamos a paso bastante agigantado por lo que yo sé de otro continente, América Latina va caminando muy rápido, así que agradecerle a todos ellos por el gran trabajo que venimos haciendo. A vos, este, darte la bienvenida a tu querida América Latina, porque nos permite TNC, todos de América Latina así que como mujer feminista quiero decir que esa es la alegría que tengo, ¿no? Que estés acá que estés en la región y después quiero acompañar todos los discursos de nuestros compañeros que me antecedieron, pero fundamentalmente quiero adherirme a lo que dice Amaranta y decir algo este, más allá de que la retrasé no es este, la, la, está con la otra coalición de las redes compañeras y compañeras para hacer la diferencia tenemos que estar todas y todos me entienden no puede alguien decir si viene ella yo me voy porque nosotras que nos decimos organizaciones que trabajamos por los derechos humanos de todas las personas no podemos permitirnos el lujo de echar a nadie de expulsar a nadie de discriminar absolutamente a nadie esta región nos necesita a todas y a todos eso va a ser la diferencia realmente, para que nuestros gobiernos tiemblen, cuando nos vean juntos, aprendamos de lo que hacen los partidos, ¿me entiende? Más allá del azul, del verde, a la hora de joder al pueblo, se juntan, aprendamos de eso, juntémonos para favorecer a todas las que nosotras decimos representar. Así que bienvenida mi amiga. Muchas gracias, Elena. Ahora llamó la compañera Eugenia López Uribe, directora regional de YPPF. Eugenia, Muchas gracias, Mariana. Eh, y yo también me uno a, a la alegría de, de Elena y al llamado que se ha hecho antes eh, que yo estuviera. Eh, a la felicitación, Luisa, por, por esta nominación. Estamos muy entusiasmadas y Alejandra también, muchas gracias por el periodo de transición que, que lideraste. Eh, ya se han dicho muchas cosas muy importantes, cómo trabajar mejor juntas, cómo tener el enfoque interseccional, el enfoque feminista. Eh, y pues a mí me toca hablar sobre la vinculación entre los derechos sexuales y reproductivos y el VIH, que se ha quedado muy atrás en nuestra región. Solo dos países tienen eh, reportado en, en el informe de Onosida la necesidad de insatisfecha en mujeres con VIH. Creo que hace mucha falta trabajar juntas. Eh, y creo que además, pues, nosotras en la región, con las con la membresía, con las organizaciones y la experiencia, podemos apoyar a pensarlo eh, en esta revitalización del poder catalizador de onu eh, Tenemos muy buenas experiencias y nos gustaría mucho sumarnos y estamos a la orden como IPPF. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Eugenia. Bueno, nada, quiero mencionar que somos más de 165 personas conectadas de todos los países de la región, de todas las agendas, eh, mujeres con VIH, jóvenes, personas LGBTIQ, eh, trabajadoras sexuales, migrantes y que nada, súper importante. Yo creo que nos está dando una gran pauta de cómo vamos a dar un refresh a nuestras articulaciones políticas y nuestro trabajo en la región. Y muchas gracias a todos por estar conectadas da anunciada Alessandra muito obrigada muito obrigada à Mariana e muito obrigada a todas que falaram pedimos desculpa que estão com o monitor que não tem tempo realmente para essa primeira sessão com Luísa, e quero como dizer à Alessandra que contar com essa tenacidade que vai ser na região e essa, esse olhar feminista para fazer uma definição entre esse balanço, que é uma agenda, que são essas questões imediatas, que são momentos de tantas tragédias e desafios, que é importante lembrar que a nossa capacidade de reaccionar vai depender muitas vezes da vida das pessoas, porque esse é um ponto que é chave que também propõe, penso que também ao mesmo tempo é muito importante, ter as organizações dispostas e respostas comunitárias no centro, e é um compromisso seu que a nós é, realmente faz muito contente com essa agenda que o Nucida construiu nesses tempos, porque uh, as respostas comunitárias no centro desses processos que você mencionou por exemplo, para a construção dessa narrativa conjunta para visibilizar, esse é um ponto muito importante para nós na região, de parte, ter uma conversação, um diálogo no ano passado e que, inclusive, se comprometeu com reuniões mais aproximadas conosco, e essas regiões nunca passaram, mas é muito importante a sua liderança para visibilizar tanto os todas as conquistas, como as capacidades que a nossa região e as nossas organizações têm, particularmente nesse, digamos, compromisso que propõe muito claramente de criar uma nova narrativa para reposicionar na região em relação às metas da Agenda 2030. Então, é muito interessante, muitos compromissos que você assina Eu acho que existem muitas questões a dar respostas e que os nossos colegas e companheiros que aqui estão vão estar em contato direto com vocês. E com isso, eu passo a palavra à Luísa para que façam os seus comentários. E depois, que depois da Luísa, lembro que vocês podem ter, vamos ter um vídeo curto de seis minutos e apresentar com algumas questões. Trabajo, trabajo donocida que tem feito en la Muito Muchas gracias. Amari, es un placer estar aquí nessa esta articulación. Ya hace de estas regionales que está aquí con nosotras también representando todos nuestros equipos que ayudaron a armar esta conferencia gracias a los tradutor a la traductora y con eso paso a Luisa para las palabras finales y queden Después de Luis hablar, por favor, queden para hacernos una foto ¿ok? con la cámara abierta y antes de mirar el video, hacemos la foto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón por esta acogida. Esto, la acogida de todos me llena de, de energía para, para trabajar juntos en, en, en, en esta lucha. Eh, hay muchas reflexiones, como, como decía Mariana, Mariana y Alessandra, este es solo el comienzo de muchos diálogos. Eh, y las escucha, les he escuchado y vamos a tomar nota de, de, también de todos los comentarios en el chat. Hay algo que quisiera repetir. Papo, no bate papo. Quiero comentar de, ¿usted habló Elena? ¿A ustedes precisan a todos? Eu acredito que não podemos deixar ninguém para trás. Alguém nessa posição, e alguém que fique atrás, a gente fica, ficamos todas para trás. Por isso, o meu compromisso está emocionada. É frente que a nossa resposta não fique ninguém para trás, nem as mulheres, ninguém na população. Eh, ningún eh, ni que están eh, ni las personas que que, que realmente eh, trabajar todos juntos juntas ese es mi llamado y ese es mi compromiso eh, algunas reflexiones de, de, de, de puntos no voy a poder responder a todo pero nuestro compromiso sí es movilizar recursos pero tenemos que ser tod todavía bien creativos y por eso tienen los puntos de contacto de nuestras personas en los diferentes países. Tenemos que estar al tanto de dónde están los recursos en los países, están llegando recursos a qué agencias, para que nuestras agendas y yo por, trabajando con los equipos de país podamos insertar nuestras agendas de igualdad y de justicia social y de acceso a los servicios en los países donde están llegando esos recursos. También, por supuesto, tiene que haber estrategias de movilización de recursos con nuestra voz desde UNUCIDA en Ginebra frente a los donantes. Eso también. Pero, pero creo que la inserción en eh, las agendas de desarrollo de nuestras agendas va a ser más, va a ser clave. Eh, les, les, he tomado nota de de, de de, de, de, de, los, de los puntos que mencionan en, en el chat con respecto a las problemáticas específicas y que debemos dar respuesta y por eso voy a tener hay muchas llamadas a lo largo de los meses con, hay, con grupos específicos para que veamos cómo las agendas de grupos indígenas, de grupos afro, deb, debemos meterlas en, en las agendas más grandes que se estén desarrollando. Tenemos que, y ustedes son también quienes que nos pueden ayudar con esos mapeos para decirnos qué está pasando en las comunidades y en los países y en las prioridades, en las agendas prioritarias de países, dado que a veces no tenemos presencia, como sabemos en todos. No tenemos, los, en todos los países tenemos agenda. Espero eh, que sus ideas, que sigan dándonos sus ideas directamente, por supuesto, a mí, pero también al equipo que han conocido hoy. Eh, nosotros estamos abiertas a todas las ideas eh, y bueno, eh, dado que no tenemos mucho más tiempo y que esta era solo una llamada como de apertura al diálogo, eso, les agradezco la, la acogida, eh, cuenten conmigo para trabajar, como les decía, mano a mano, hombro a hombro, eh, y, y les agradezco a todo el equipo, tanto de, de, de las organizaciones, de gestos, de ICW, ICW ayudaron con la, con la logística, con la técnica, con la traducción para hacer esta llamada posible y a Guillermo en, en mi equipo también por facilitar que todos participáramos eh, de esta manera. Muchísimas gracias, espero quedar en contacto y los que puedan quédense para, para ver el, el video eh, del trabajo que se realizó con las comunidades. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, a ti y bienvenida. Entonces voy a pedir a todos que abran sus cámaras para que tomemos una foto. Julia, eh, avísanos cuando la foto está lista y después vamos para el video. video. video. Estoy con mi portuñol. Perfecto, Alessa. Un momentito. Betania, me estoy dando cuenta que apareces como Miguel Camaño, por eso es que no te encontraba. Betania es nuestra directora de país de República Dominicana. Tuve un problema para entrar y Miguel me ayudó y me dio su link. Y estoy aquí. Gracias. Gracias, Betania. Perfecto. La primera. Después la no. Gracias chicas por el enlace. Segunda, un momento. Ahorita. Pues sacar la máscara. Y si lo podemos modo. Modo, ¿cómo que se llama ese? No se puede poner. Teatro. Teatro, sí, pero creo que no se puede poner. Más una. ¿Listo, Julia? Somos muchos. Un minuto. <risa> <risa> Más una. Me escriban en el chat, que está con caras. Siete fotos. Entonces, ahora podemos mirar el vídeo Y muchas gracias a todos y todas. Muchas Quieren gracias. bien, gracias. cuídense. Gracias. Gracias. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Luisa, Luisa de nuevo bienvenida Luisa gracias, gracias. desde Nicaragua saludos bien, la... excelente gracias bienvenida Luisa, bien la... bien. bien bien Luisa. Luisa bienvenida Luisa gracias bienvenida Luisa. Bien, bienvenida Luisa bienvenida Luisa bienvenida Luisa saludos bienvenida Luisa gracias Luisa saludos a todos saludos a todos a todos saludos, Luisa. bienvenida Luisa un saludo desde Bolivia desde Perú, bienvenida, señora Luisa. Desde México, bienvenida, Luisa. Saludos, Luisa, desde Perú. García Cero, de Carmen de la Vega, coordinador de la intervención de BH. Muchas gracias por la invitación a la reunión. Bienvenido, Luisa, Salud. ahora. Saludos desde Costa Rica. Bienvenida, Luisa, estamos en Perú, somos de Céfiro, una asociación también de sociedad civil, parte del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Gracias. Bienvenida, Luisa, soy Rosana Bretoneche de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH de Lima, Perú. Bienvenida, Luisa, Luisa María Cáceres de la Comunidad Positivas del Perú. Bienvenida, Luisa Edwin Hidalgo, te saluda desde Quito, Ecuador, de Fundación Matices, personas viviendo con VIH. Un abrazo a la distancia para todos. Saludos, Luisa, desde Nicaragua, desde la plataforma de mujeres trabajadoras sexuales, LAPER. Bienvenida. Bienvenida, Luisa. Mi nombre es Jamil representante de las mujeres transmigrantes en el Perú. Bienvenida. Bienvenida, Luisa, de la red Plaper Perú, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Mujeres Trans. Bienvenida, Luisa, desde, Costa Rica, desde Perú, como decimos, de la Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Gracias. Bienvenida, Luisa, de parte de Mercedes Atoxa, vicepresidenta de la Asociación Céfiro. Bienvenida Luisa, retrasé Perú. Saludos. Bienvenida Luisa, María Luz, referente de ICBW Perú. Bienvenida Luisa, de ICW México. Bienvenida Luisa, saludos desde El Salvador, de la red Plappers, El Salvador. y. ¿Te ¿Podemos empezar el video? Julia, ahora, bienvenida Luisa, la pers desde Panamá. Estamos en el momento más duro del COVID y necesitábamos eh, proteger a las compañeras, enseñarles de qué manera cuidarse, porque el trabajo sexual no cesó y por lo tanto quedarnos en casa no nos servía. La crisis sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19 cobraba miles de vidas todos los días afectando a los sistemas de salud, minimizando los medios de subsistencia e impactando las economías de los países y las personas. Todos comenzamos toda, a darnos cuenta de que estaba afectando desproporcionadamente a los miembros la de las comunidades de la más ser. vulnerables, como las personas que viven con el VIH, las poblaciones clave y otras poblaciones, incluidos los jóvenes, las mujeres, las comunidades sí. indígenas, afrodescendientes, los migrantes y los refugiados. En abril del 2020, onusida descubrió que 8 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe carecían de acceso a información o asesoría sobre la atención a las personas que viven con el VIH en el contexto de la COVID-19. Mi nombre es Blanca, trabajo en Sexual. La mayor cantidad de la nación LGBTI que convive con el VIH tenía grandes incertidumbres alrededor de lo que implica Convivir con el VIH y la COVID-19. Es una población muy vulnerable donde no llega la información adecuada. En la comunidad falta hablar en nuestro idioma, en nuestro contexto de estas problemáticas y de cómo prevenir el VIH. Se han visibilizado Buenos aún días, más las riqueza brechas riqueza sociales existentes hacia riqueza. las poblaciones clave. De la alimentación para las mujeres, este, y sobre todo los productos de limpieza, que acá en Uruguay eh, son súper caros realmente, inaccesibles para las mujeres eh, socioeconómicamente vulnerables. Más del 70% de los que respondieron a las encuestas en línea de ONUCIDA en abril del 2020, incluidos por supuesto los migrantes, tenían tratamiento antirretroviral solo para dos meses mientras que casi todos los servicios de VIH estaban cerrados debido a las restricciones de la pandemia. Un problema fuerte en el acceso a los servicios y a los medicamentos de las personas que viven con VIH en una zona de nuestro territorio. La pandemia del COVID limitó el acceso a la prevención y los tratamientos de las poblaciones clave en Chile. Eh, se ha visibilizado maltrato, discriminación y falta de acceso a servicios de salud y a justicia eh, entre las personas de la población de la diversidad sexual, personas que viven con VIH y personas que ejercen trabajo sexual. Sobre la base de nuestra experiencia en la respuesta al SIDA, sabíamos que las intervenciones lideradas y dirigidas por la comunidad serían clave para responder eficazmente a los desafíos de salud y las crisis humanitarias. La primera fase de la iniciativa se puso en marcha en julio del 2020. Establecimos un comité de selección en el que participaron nuestros copatrocinadores, incluyendo UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNESCO y OPS. Además de su participación en el comité de selección, UNFPA, UNICEF, PMA y PNUD Contribuyeron con 50.000 dólares que se sumaron a los fondos de UNUCIDA. Esto permitió a la iniciativa financiar los 31 proyectos de la primera fase, de las más de 100 propuestas que cumplían con los criterios mínimos de selección. Estos microproyectos tenían cada uno un presupuesto de 5.000 dólares que se implementaron desde septiembre del 2020 hasta abril del 2021. Dado los positivos resultados de la Fase 1 y las continuas necesidades de las comunidades debido a la pandemia de COVID-19, ONUCIDA movilizó fondos adicionales de 150 mil dólares que permitieron ofrecer esos fondos catalíticos a 30 organizaciones comunitarias más, en lo que se convirtió en la Fase 2 de la iniciativa. En total, se ejecutaron 61 proyectos dirigidos por las comunidades en 19 países de la región. Entonces, eso, queridos queridos amigos, muchas gracias. Espero que tengamos muchas otras oportunidades como esa y que nos quede ese llamado que nos... Y con eso encerramos esa sesión. Muchas gracias por la alianza con... Y CW Latina. Gracias, compas. Un beso y cuídense. Gracias, Luisa. Gracias, gracias todo el equipo conocido en Latinoamérica. Gracias. Estamos muy Gracias a todas. Cuídense todas y todas. Gracias, a Muchas todas. gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Carmen de la Legua. Gracias, Chau. desde Argentina, Chau. de Amar de Argentina. Muchas gracias, todas las compañeras. Gracias. Elena. Bienvenida. Bienvenidas a todas. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Alessandra. Chao, chao, Andrea. Chao. Chao, Elena. Querido Eric.